Me quito las gafas, las dejo en su lugar, volteo y hay un plato de comida servido en el escritorio. Hoy tengo preparado algo para ustedes y para mí Algo que anteriormente intenté Pero no funcionó por el hecho de que grabar Soy un asco para grabar, hacer tiempo para grabar Soy, soy malísimo Ahora, gente Recuerdan que el 50 cosas de... <risa> ¿Hace cuánto fue eso, güey? Lo del 50 cosas sobre mí 50 cosas que ustedes me van a preguntar Y van a ver algunos datos innecesarios que yo voy a agregar Al momento de llegar a las no, 50 máquina. Se acaba ese, ese, esa dinámica eh? Dinámica, perdón lo, lo bueno o lo nuevo o lo genial de esto Es lo siguiente gente mis moderadores me van a ayudar esa no es una pregunta que voy a responder cuánto te mide mido 180 <ríe> déjame checar <ríe> A ver, ¿qué opina su familia que es un loli bailarín a punto de casarse en verde? Creo que no saben que me estoy a punto de casar, pero sí saben. Ah, no, creo que sí saben. No ven mi contenido, eh. A ver, sí sabe, sí sabe lo que estoy haciendo. Lo de los bailes saben un poco, pero no me han dicho mucho. No me han dicho así como de que, como no lo ven diario y no, me, no siguen mi contenido. No es así como de que, ah, te mamaste o, ah, qué pedo contigo, ¿no? ¿Cuál ha sido un contexto que haya dicho me mamé? Creo que un contexto que haya dicho me mamé fue uno que le hice a Cute. Me dejé llevar, ¿qué puedo decir? Sí, fue una vez, una vez que andaba ahí dándole un contexto viendo colchón, Es donde sí dije, a la bestia, sí me pasé, ¿no? No recuerdo cuál fue, pero sí, sí recuerdo que dije que, que tenía eso en mente. Que yo dije, a la madre, creo que sí me pasé un poquito. ¿No estaba muy pegado? Eh. Así pasa, ¿no? Así pasa. ¿Cómo se llama, Gams? Mi nombre es Sebastián, ¿ok? Ya, de hecho, en mi, en mi, en mi, en mi información, información ahí sale, que es mi nombre Sebastián. Eh, ya mucha gente lo sabe, realmente no lo tengo ocultado. Pero sí, ese es mi nombre. Me gusta... A mí, uno de mis chocolates favoritos son unos que se llaman Whoppers. Aquí el editor va a poner unos Whoppers. Son unas bolitas de chocolate con centro de no sé qué madres, de leche seca o algo así. Leche de abuelito. Leche seca Y este Están bien ricos son, son, son como que mis favoritos Por así decirlo Hace mucho que no los compro Pero para mí son como que muy buenos ¿Sabes? A mí me encantan Yo Si tengo a alguien cercano Y le quiero mucho Yo agarraría mis chocolates Y diría Toma Quiero que pruebes esto Siguiente pregunta por favor ¿De dónde salió el nombre Gamster? Buena pregunta El nombre Gamster Viene de dos palabras Gamer y Master En ese tiempo Yo era bueno en un juego llamado Model combat Es un juego de celular ¿No? Entonces yo lo que hice Fue juntar esas dos palabras Porque me gustaba juntar palabras en ese momento Entonces este Amster Gamermaster Entonces así salió Y lo de gaming salió Porque soy eh, Seguidor Suscriptor De Panos Gaming Alguien que, que, que admiro mucho Que hace contenido en YouTube Y este Y por eso puse, me puse gaming Realmente eh, Otro dato sobre mí este, este es personal Cuando estaba pequeño eh, Estuve a punto de morir Porque estaba jugando Con las rejas de la casa ya, ves, ya sabes ¿no? Como típico niño que le dice No juegues con las rejas Con las rejas de la casa de, de, de, del, del portón Y así y tú estás así nomás Y jugando Y de repente se te cae encima. Una de las, de las puntas de, de fierro se te cae aquí cerca del ojo, pero es en la ceja. Pero mi hermano, mi hermano fue a salvarme. Cargó como pudo la reja y pues a mí casi me muero. Porque esa esa ese pico que estaba en la parte de arriba, estaba en mi ceja. Y tengo una marca en la ceja, de hecho. Si se me mete el cerebro, creo que sí me hubiera muerto. Técnicamente mi hermano me salvó la vida. Harás stream IRL. Yo, antes de hacer stream con este avatar y con todo este pedo de chat Yo hacía stream con cámara... Y con una luz... Y apuntaba hacia mi cara. Y siempre fue así. Así jugué buscaminas. Así jugué juegos de terror. Así jugué un chingo de cosas. Ahorita no lo hago. ¿Por qué? Porque... No. Ya no quiero. Ya no quiero Ya ya ya no quise y, y no sé si lo voy a volver a hacer En algún momento de mi vida Dato Otro dato Empecé streams El 20 de agosto De 2019 y, y, y, Si no me equivoco ¿Cómo no conociste realmente QTMBR? Fue En el evento de Nimo De Silver Haciendo un chupi stream con Nimo Ahí la conocí por el incidente Que hubo del avatar Yo chequé su avatar Porque Yo normalmente era lo que hacía Cuando estaba con Silver O sea cuando estaba con Silver eh, Si alguien es nuevo O sea si alguien tiene Ahí un avatar Medio raro, yo lo checo. Así como que a ver qué pedo que tiene por dentro, si se ven, ah, si tiene algunas entradas para que no se vean las zonas erógenas, que es por lo que uno lo puede, este, eh, ¿cómo se llama? Banear. Entonces, fue pues, eso. Así fue como la conocí. ¿Cuánto tiempo pasas en VR Chat? Déjame checar eso. En total, en total llevo unas 2.291 horas en VR Chat. En total, pero al día depende. Eh. Pues si estoy en stream, le puedo aventar unas 6 horas. Anteriormente hacía streams de 7 horas diarias en VR Chat. Ahorita ya no tanto, ahorita ya hago como unas cuatro. Normalmente hago cuatro. Eh, a veces estoy en stream, perdón, en ver el chat fuera de stream. Entonces sí sería como unas seis, siete horas, lo que, alca lo que alcance el, el, el full body. Aunque a veces me he quedado más tiempo por fiestas. En mamadas, ¿cuánto mides? Dejemos el sistema métrico ese, por favor. La cosa más loca que hizo en una peda, mi rey. A la bestia, a la madre. La cosa más loca que hice. A ver. Yo no soy de tomar. Pero creo que lo más loco ha sido... regurgitarlo <risa> Es que yo no soy de tomar. Yo no suelo salir a tomar. Creo que... Creo que ya sé. Estuve yo en BR Chat Tomando con amigos... Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y me encontré con Sui. Y no recuerdo qué le dije. <risa> pero yo la vi y dije... ¡Nah! No puede ser, loco. Va a ser. ¡Sí es, güey! ¡Ah, oh, la bestia! Entonces, creo que ahí me conoció... Como el vato que andaba bien tomado. Pero se lo olvidó... Así que yo estoy bien con ello Porque se lo olvidó Y lo más loco Pues creo que fue Hacer stream Mientras tomaba Vomitar Y decir Hey Creo que vomité <ríe> No suelo tomar yo güey Casi nunca tomo ¿Cómo te ves en 5 o 10 años? A duras penas Sé lo que voy a hacer esta semana ¿Cómo me veo en 5 o 10 años? Al Chile Me gustaría verme Haciendo streams Todavía Haciendo unos videos Buenísimos Creando contenido en VR Y también en PC normal Me gustaría Llegar a un punto en el que me pueda llevar bien con mucha gente, que es lo que más me importa a mí, llevarme bien con los demás y hacer tonterías. Me encanta hacer tonterías, me encanta decir tonterías, me encanta hacer tonterías, ¿sabes? Soy alguien que tiene una vida muy tonta a la vez. ¿no? Actualmente, ¿cuántos años tienes? Tengo 24. No hay ningún doble sentido para eso, creo. 24 y te dejo en 4, no sé. Siguiente pregunta: ¿Where is the big head? Aquí está la cabezona La cabezona original Ese vato siempre viene a preguntar lo mismo ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la grande que la cabeza grande? Yo le digo lo mismo Aquí está la cabezona ¿Por qué has elegido el avatar de una loli? Buena pregunta Este avatar lo encontré bailando en un Just Chatting de, Perdón, en un Just Dance de BR Chat A mí se me hizo bonito y yo lo quería usar para bailar también Entonces por eso lo busqué, lo encontré y empecé a bailar con este avatar Después de un tiempo le, tuve, le, le agarré la maña y empecé a utilizar sus gestos Y ¡Fua! Bestia, está genial usar este avatar Me gustó, me lo quedé ¿Y es todo? O sea, me lo quedé porque me, me, me gustó Porque baila muy bonito y eso ¿Qué carrera estudió, patrón? Ok, esta pregunta es sencilla Estudié Diseño gráfico y multimedia No, no terminé la carrera Yo básicamente intenté estudiar eh, diseño, gráfico, eh, diseño gráfico y multimedia Y pues, por problemas económicos no pude Pero, pero, sí, carrera trunca Pero eso no significa que porque sea VTuber no haya terminado la carrera No terminé la carrera, tengo carrera trunca Pero, pero no porque sea VTuber Siguiente pregunta, por favor, ya me van a hacer llorar otra vez ¿Cómo fue su primera vez en BR chat Yo vine, a ver, yo conocí BRChat por un meme de los no al chile, no les voy a mentir. Entonces, eh, yo entré buscando los Knuckles nada más. Fui a buscar ese pedo porque dije, no mames, ¿qué pedo con esto? O yo, yo... Yo intenté ser un Knuckle de esos, pero no pude. Porque mi PC no corría bien el berrecha. ¡Pero, eh! ¡Aquí andamos! Después de mucho tiempo. ¿Cómo llegó a la conclusión de ser streamer Mira, amigo. Yo no quería ser VTuber. Yo dije, no voy a ser VTuber. Hay un video, hay un TikTok explicándolo que no quería ser VTuber. Yo dije, no voy a ser VTuber, no voy a ser VTuber. Ese avatar está chido, sí, sí, sí, pero no voy a ser VTuber. No importa, no importa qué pase, no voy a ser VTuber. Y ahora, mírenme. ¿Qué soy? Ya saben la respuesta <risa> Yo estaba aquí en Berrechat bien a gusto, tranquilo, ¿sabes? Haciendo mis cosas Yo no tenía ninguna preocupación Yo estaba bien, haciendo todo mi pedo Hasta que una persona me dijo Oye, tú eres VTuber Y yo le digo Wait, no, yo no soy VTuber Y dice Sí, porque tienes un avatar que te representa y yo dije Qué madres ¿Qué dijo este güey? No mames, soy VTuber Y continué con mi vida Jamás había perdido mis derechos tan rápido. Siguiente pregunta. ¿En qué trabajabas antes de ser creador de contenido? Yo trabajaba de lastimonero. Daba lástima. Ah, chale, perdón Me llegó <risa> Yo trabajaba en un restaurante No, trabajé en una tienda de ropa y en un restaurante de comida coreana Aprendí a hacer sushi y otras cosas Y otros platillos coreanos Pero no me pregunten a chile ahorita porque ya se me olvidó <risa> ¿Cómo te sientes de que tu comunidad sigue creciendo? No sé si sigue creciendo Pero si sigue creciendo ¿Qué pedo? Son adolescentes en pleno acto ¿Qué pedo? ¿Qué son adolescentes acá que. <risa> ¡Ah, no para de crecer! ¿Cómo aprendiste a bailar? Así mira. No es mame, güey. No es mame. No crean que les estoy jodiendo la vida, güey. Así aprendí a bailar. Muévanse así, güey. Con un poco de música del estilo, como por ejemplo banda, y empiezas a agarrar, ¿sabes? Uno, uh, eh, eh, eh, Así empiezas, loco, así, uh, uh. Después miras a otras, a otras personas bailando u otros bailes, güey, y, y le sigues, güey. Esos vatos que andan, andan así de repente, eh, y de repente, eh, como que, como que se, como que se les va la pierna, güey, y como que se van a caer, pero no se caen. Eh, ¿Sabes? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! ves otro paso Y ves otro paso Y doble, doble ¡Ey! ¡Ey! Y, y así <ríe> Se aprende a bailar bailando no es joda Se aprende a bailar bailando Y viendo a otros bailar ¿Cómo conociste a Silver Yo lo conocí en el evento de talentos que hizo él Fui con la idea Pero no de bailar Yo fui con la idea de dar un pequeño show de roleo De roleo, entre comillas Porque se supone que era un show de talentos de rol Y yo no sabía nada de rol Entonces yo lo encontré ahí por primera vez O sea, yo interactué con él por primera vez ahí Y yo no sabía nada de él Nada, nomás que tenía la ratilla, pero nada, nada, no sabía nada de él, este, entre comillas lo conocí, ¿no? porque no lo conocí también en ese momento, nomás participé, hice una participación y no sabía si había quedado o no, yo me quedé así como que bestia, creo que no lo hice bien, ¿verdad? ahí fue donde lo conocí en el evento de show de talento de rol que él hizo y no sabía lo que iba a pasar, pero pues dije, bueno si funciona, funciona, igual y voy, ¿no? y así fue, así fue lo que pasó, así fue como pasó, así fue como lo conocí, siguiente pregunta ¿dónde puedo ver ese video? en el canal de Silver que ahí está, ¿cómo te sentiste cuando viste que la DJ Loli se volvió viral? al principio no me la creía, pero como era mi primera vez, güey, yo lo checaba diario, güey. Al chile, güey. Estaba yo diario, así como que, a ¡Oh, la madre, a la madre. Diez mil visitas, y luego, a ¡Oh, la madre, a la madre. Veinte mil visitas, a ¡Oh, la madre, la madre. Hasta que llegó el punto en el que dije, no mames, ya llegó a los 5 millones, güey, qué pedo. Yo me emocioné, güey, me emocioné muchísimo, me emocioné muchísimo. Tanto que hubo una presión de subir contenido, en el sentido de que lo siguiente que tengo que subir después de la DJ Loli tiene que ser buenísimo también pero no sabía cómo hacerlo. Entonces pues, me tardé en subir algo. Pero me encantó lo de la DJ Loli, qué bueno que se ha hecho este viral conocido y pues aquí está la DJ Loli. Yoshi crecía dentro de y así. ¿De las primeras veces que empezaste a usar el VR, tu familia llegó a entrar al cuarto y te vio hacer cosas de VTuber. ¿no? A ver, esta es una pequeña anécdota que tengo. Una vez que yo estaba haciendo stream bailando y todo normal, ¿no? Y no pasó nada, sabes, estaba bien tranquilo, bailando, oh, sí, sí, y, y perreando y todo ese rollo. Me quito las gafas, me las dejo en su lugar, volteo. Y hay un plato de comida servido en el escritorio. Entonces, una de dos. O los duendes me pusieron ese plato de comida porque estaban viendo mi baile y les gustó. Y ahorita soy amigo de los duendes. O mi madre me vio bailar o perrear mientras metía la comida ahí en mi escritorio. No sé cuál es. Nunca supe. Algún día le voy a preguntar. ¿Cuál es tu VTuber favorito? ¡Uy! ¡Tremenda! ¡Tremenda! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿VTuber favorito... Está muy difícil No suelo tener favoritismo Pero tengo un gran respeto y aprecio por varios VTubers. Uno de ellos es Silver obviamente. Otro de ellos es Nimu. Respeto y aprecio por su trabajo. Otro es Emi. Emi Cookies también le, le tengo mucho aprecio y le tengo mucho respeto. Iron Mouse también. Y por último a Kison. A la antigua antigua Coco. Les tengo les tengo mucho aprecio y mucho así como de que bestia el trabajo que han hecho. Este... Todo lo que han logrado. Eh, lo que han resistido, ¿sabes? No, no estoy... No quiero despreciar a, las de, a los demás. A las demás Personas que son VTubers, simplemente que En lo personal, yo me he topado Con esas personas y con un poco De su contenido y he dicho, wow Que, que, que, que chido, eh, ¿puedo ser la última Pregunta? Hijo de la chingada Otra vez este vato con las mismas, se me hace que Es la misma persona que va a todo, wey. Este vato seguramente se encarga de ir A todos los lugares donde hacen preguntas Y donde, eh, vamos a hacer 50 preguntas Y dice, yo puedo ser la última No sé, güey, no sé si vas a hacer la última pregunta Pero bueno, ya que, dale pues Dale, va a ser la última pregunta no es cierto, no lo vas a hacer Pero te lo digo para que no, no vuelvas a preguntar ¡Siguiente pregunta! ¡Bestia, ya son 50, loco! Ya fueron todas ¡Eh, pues muchas gracias, gente! Me la aplicó el vato, eh, me la aplicó no. ¿Qué me dice? ¿Nalgas o pechos? ¡Ah, oh, la bestia! A ver... Quiero una encuesta, por favor, de esa pregunta. Quiero una encuesta de esa pregunta. Está difícil, güey. Es que está difícil. ¿Qué quieres que te diga, güey? Es la, la pregunta más difícil, güey. Espérense. Antes de que den bunks, espérense. Es que está difícil. Déjame pensarlo. No, bunks no, güey. Bunks no. Está difícil, güey. ¿Qué te...? Güey. Es que está difícil. No sean así, güey. Está difícil, se los juro. Elijo pechos porque a los culos no les hacen corridas. Digo, corridos. <risa> go este J